Y lo que vamos a hacer es construir sobre el camino que ya hemos recorrido. ¿no? Entonces, este camino que empezó ya a lo tonto con vuestros hijos, además en cuarto primaria, si no recuerdo mal, y que además os tengo que decir que eh, bueno, esta tarde he tenido clausura con los profesores del primero de la ESO, que también van a ser partícipes de esta experiencia con vuestros hijos, y comentábamos. Eh, lo bien educados que estaban en esto de usar la herramienta y cómo se notaba que desde pequeños se les había cuidado y llegaban ahora a primero de la ESO en condiciones diferentes a lo que habíamos vivido cuando metíamos el iPad directamente en cursos de adolescentes eh, sin el paso previo de la primaria. ¿no? Es decir, que si hemos notado algo los procesos en el aula es que tenemos algunos mucho más competentes digitalmente de lo que teníamos al principio, mucho más conscientes de lo que se hace con la herramienta. Eso no quita que dejen de ser niños y eso no quita de que dejen de ser adolescentes en su momento y eso no quita su curiosidad nata o innata para buscar, para investigar o lo que sea. Bueno, entonces, la idea del camino recorrido es que desde este punto de hoy no vamos a desandar el camino. Vamos a seguir andando pero con una pretensión que lo andemos un poquito mejor. Bueno. En este recorrido... Eh, quiero haceros ver un poco pues los pros y los contras, yo haría listas más largas y quizás más específicas, pero en, este, en todo proyecto educativo y más en los proyectos educativos que incorporan tecnología hay pros y contras. ¿Por qué creemos que ha funcionado bien en el colegio? Fundamentalmente por un pro que es que tuvimos claras las normas de uso y para qué queríamos usar la herramienta en todo momento. Eso lo teníamos claro. Pusimos unas normas consensuadas que poco a poco fuimos transmitiendo poco a poco fuimos mejorando y que poco a poco todo el mundo se fue culturizando en ellas y concienciando de la existencia de esa normativa cuando digo norma no me refiero a elementos que puedan implicar algo positivo si se incumple la norma pues, sino que también es necesario aprender a trabajar en ese mundo digital dentro de un aula o para hacer cosas distintas a las que habitualmente hacemos como ver un vídeo o jugar un videojuego. pero todo tipo de norma tiene fisuras, ¿no? es decir, cuando tú las normas, al final, eh, también otorgas algunos caminos que se te han escapado a ti, que vas aprendiendo durante la marcha, y algunos que te resultan muy difícil de controlar. Por eso, otro de los contras es el control. Es decir, el tiempo que hemos invertido todos, el esfuerzo que hemos invertido todos, vosotros y nosotros, en que las fisuras son lo menos dañinas posible. Y Por lo tanto, hay un aumento de la carga de trabajo sobre el dispositivo, cuando a lo mejor lo estamos restando de la verdadera función que tenemos todos, que es la de educación. Entonces, en contra, que lo ponga en oposición de la metodología. Desde que ya me habéis oído muchas veces que la metodología era el cambio fundamental que quería traer, no el iPad, sino con el iPad también venía como una palanca de cambio, un cambio metodológico que estamos intentando hacer lo mejor posible, poco a poco construyendo sobre lo bueno que ya tenía este colegio. Y por último, veis que he puesto en pros y en contras la competencia digital. Dentro de todas las competencias educativas que tiene que tener un alumno, podemos ir desde la científico-tecnológica, al uso del lenguaje o a la competencia digital. Ya sabéis que en los coletines de notas suelen aparecer al final del año una nota de competencia. ¿no? Esas notas van aumentando cada año, cada año vamos evaluando una competencia más. Y ahora nos vamos sintiendo preparados para evaluarles en competencia digital. Vuestros hijos, en el lado de los pros nos han demostrado que con las herramientas digitales son capaces de ser muy creativos, de ser tremendamente eh, proactivos en su aprendizaje, de buscar, de generar. Pero también la competencia digital tiene un apartado que nos pasa a todos muy desapercibidos, que es el de la seguridad. Desde el principio de mis charlas, que he tenido con vosotros, porque con vosotros he tenido muchas, menos la aquella ya primera de Catwin, luego he sido yo el que ha estado hablando con vosotros, Hemos ido mejorando la seguridad, cuando digo seguridad voy a hablar de seguridad, en este caso tecnológica. Y si recordáis bien alguna charla de las mías, hubo un momento que hablamos de los famosos firewalls del colegio, y se pusieron dos firewalls en el colegio, y se han intentado promocionar y hacer cada vez más segura la herramienta, ejecutando acciones sobre la herramienta cuando las rama se incumplía. Pero eso puede tener daños colaterales. Es decir, si nosotros, cuando un niño... Hace algo indebido, se desbloquea el iPad, nos ha traído a todos, a vosotros, a nosotros y a los alumnos un daño colateral, es que la herramienta no funciona Y nosotros queremos tener una tendencia a que la herramienta funcione cuando la norma se aplica. Entonces aparece una nueva herramienta que se llama IMT Lazarus, aquí detrás, que está grabando en vídeo, pues tenemos a su creador, a Daniel Martínez, y a Sergio Martín, que va a ser uno de los que nos va a ayudar al despliegue de toda esta infraestructura. Yo no me voy a dedicar hoy a tecnicismo. No os voy a decir cómo funciona la Os voy a hacer una pequeña demo de cómo funciona después de contaros cómo se integra esto educativamente. Entonces, como veis aquí, permite que tanto los padres como los profesores seamos parte activa, participando en el control de los menores. Esto realmente lo que os estoy diciendo es una, es una herramienta de gestión educativa. Yo nunca le voy a decir que es una herramienta de control parental, aunque vosotros lo podéis interpretar así, porque tiene una parte de control parental. Es decir, a partir de este momento vamos a tener una herramienta de gestión que nos va a permitir hacer cosas que antes no podíamos hacer. ¿De acuerdo? Nos va a abrir nuevos problemas con los cuales vamos a iniciar nuevos cauces para solucionar esos problemas. ¿Cómo se integra IMT Lazarus en todo esto? ¿Qué nos va a aportar? Pues nos va a aportar eh, fundamentalmente calidad. Pero es decir, nosotros creemos, cuando hemos elegido esto, y ya le hemos elegido iniciar este proceso piloto con vosotros de primero de la eso. Pensamos que lo que le va a dar al proyecto educativo del colegio es mayor calidad. Podría decir seguridad, pero prefiero decir calidad. La seguridad no se puede garantizar al 100%, pero podemos mejorarla enormemente. Y en este caso de una forma fácil, sencilla y participando vosotros y nosotros, y creemos que os va a dar mucha más tranquilidad y a nosotros nos va a dar seguridad. ¿En qué aspectos? Protección del menor. Ese elemento nosotros lo hemos trabajado muchísimo desde las herramientas que teníamos. Y a vuestros hijos les perseguía una, eh, una forma de protección que yo diría que era lo más amplia posible que hemos podido hacer a mano, pero que realmente no cubría todas las expectativas posibles. Que lo habéis hecho llegar y os hemos escuchado y por eso eh, nos hemos puesto y hemos estado proactivamente nosotros también buscando cómo solucionar ese problema o esa inquietud. De hecho, entre vosotros hay padres que se han dedicado a buscar soluciones cuando no las teníamos. Y nos gusta esa iniciativa. A me llamar a eso estudiar un padre. Y porque no hay nada mejor que un padre le diga a otro padre desde la experiencia de padre cómo controlar estos asuntos. Es verdad que hasta ahora las soluciones eran trabajar con el router, hacer algo, cacharrear y no todo el mundo se sentía ni preparado ni con la disposición necesaria para hacerlo. Eso no quiere decir que me el trasfondo esté el trasfondo de la educación en seguridad digital. Que eso sí que hay una conciencia y que vamos a seguir potenciando de padre a padre también. Trabajar la cultura digital de los alumnos. Es decir, ¿cómo complementamos esa competencia digital más allá de poder editar una fotografía? Pues indicándoles que el mundo digital conlleva pues una gran oferta. Y que evidentemente tienen que aprender a controlarse ante la oferta. Elegir, saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Pero para eso necesitan guías. Nosotros eh, no somos nativos digitales como siempre. ¿no? Nosotros hemos criado, nos hemos creado un mundo analógico, nos han dado unos valores y unos criterios de selección del mundo analógico que hemos sabido aplicar al digital poquito a poco. Hemos ido de un punto al otro, pero hemos hecho recorridos con la tecnología. Ellos en cambio han nacido en un mundo donde la tecnología ha llegado a unos niveles donde es difícil de controlar. Y no han encontrado esos criterios en los que ya los teníamos por la educación. ¿Qué nos va a fomentar? Dos aspectos del diálogo que queremos aumentar enormemente. El diálogo educativo, que nos conlleva a nosotros a hablar con los alumnos de por qué va a existir esta herramienta. Y el diálogo en familia. Es si cuando yo... Bueno, yo no. Cuando el colegio os va a dar esta opción, os va a conllevar a aumentar el diálogo digital con vuestros hijos. El que quiera. Esto a partir de ahora, todo es libre. Pero nosotros creemos como educadores que de verdad... Necesitamos aumentar los tiempos de diálogo acerca de las herramientas digitales para llegar a consensos y acuerdos con los chicos. Yo estoy haciendo un proceso que empezó esta tarde con el claustro de profesores de vuestros hijos. Ahora estoy con vosotros y mañana a las 9 y media estoy con todos ellos. Porque ellos tienen el mismo derecho a estar informados de lo que va a ocurrir, pero a darles a la misma visión educativa que se estamos dando a vosotros y al profesorado. ¿Calidad del proyecto? Pues todo lo que suma y sea bueno nos va a dar mayor calidad. Me gusta esta frase especialmente. Yo, sabéis que suelo poner frases de la compañía y demás, pero esta vez pues me he traído esta porque me gusta, porque habla más de trabajar la sinceridad y la, la, la confianza con los hijos para no convertir la educación en una sumisión, sino una, una vivencia compartida. ¿vale? Todavía no he dicho que esto sea fácil. O sea, si alguien está pensando, ¿este cree que es fácil? No, no, no. Es muy difícil, muy complejo. Por eso vamos paso a paso. Ya me meto un poco en la experiencia piloto y os hago un poco la visión de cómo lo vamos a hacer. Cuando uno dice experiencia piloto, dice experiencia prueba. Vamos a hacer una prueba. Por lo tanto, partimos todos del mismo punto. Yo parto del mismo punto que partís vosotros. Bueno, yo tengo unas dos semanas de aprendizaje con esta herramienta. Los profesores que lo han visto esta tarde tienen eh, dos horas más de conocimiento de la herramienta que vosotros. Pero vamos a partir todos del mismo punto. Por tanto, vamos a aprender de espacio. La potencialidad de algo se puede desarrollar en el tiempo. No hace falta desarrollarlo en la primera noche. Porque nos puede llevar a confusiones, y nos puede llevar a un mal uso de la herramienta y a un mal uso educativo. Nos va a llevar a aprender con otros. Es decir, vosotros como padres vais a aprender entre vosotros. Vais a comunicar. Estoy convencido de que os vais a comunicar qué funciona y qué no funciona, qué viene mejor y qué viene mal. o yo creo esto, o yo creo lo otro. Y como sois los pilotos, posiblemente seáis los que me ayudéis a formar a padres de otros cursos que vendrán detrás. Es decir, que de alguna manera, o que estaremos alguna forma de traspasar experiencias de padre a padre. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ensayo y error. No nos queda otra. O sea, como pues vamos a probar a ver cómo funciona. Oye, a mi hijo le he hecho esto y le he fastidiado los deberes. Bueno, pues ya está. También el profesorado va a trabajar con el ensayo y error y por eso estamos haciendo todo... Estados... No, no, no os preocupéis. No preocupéis. Un cero lo sobre... sobrevive cualquier persona. Eh... Y lo vamos a solventar con buen ánimo y se va a lo voy a poner con buen humor. Porque es que a veces nos falta humor para hacer las cosas y en educación del humor es imprescindible. Yo estoy más apagado hoy porque llevo un día súper intenso y me estaba notando ahora mismo que me falta sentido de humor. Bueno, pues con humor también. Aportar. Es decir, os vamos a dar canales de comunicación con nosotros para que aportéis ideas maleable, la podemos nosotros configurar como queramos, le que podemos otorgar cosas que haga y cosas que no haga cosas que vemos que son perjudiciales y nos equivocamos demasiado, quitarlas las que son una cierta potencial eso lo iremos viendo poco a poco y educar, sobre todo educar formar parte de aquel famoso triángulo equilátero que pusimos en la primera charla hace tres años que ponía alumnos, profesores familias, y si no eso no funcionaba, ¿no? pues en todo este marco, integramos la experiencia piloto Vamos a llevar un calendario. Hoy estamos, 7 de noviembre, que es esa que estáis viendo ahí. Mañana con vuestros hijos. Nos jugamos mucho. Yo me juego mucho en la charla con vuestros hijos. Y os jugáis mucho de aquí al 12 de noviembre en este puente para hablar vosotros con vuestros hijos. Y cuando digo esto es verdad, nos jugamos mucho. Es decir, podemos convertirnos en tiranos y en dictadores con una herramienta en la mano que nos lo puede permitir. O nos podemos convertir en educadores de gente que va a desarrollar su vida en un mundo digital y tecnológico. Que no, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, esa es la verdad. Pero vamos a tener que educar, no podemos estar obviando la educación en la competencia digital. Bueno, y nos va a llevar trabajillo, no pasa nada. Ahora mismo vosotros, yo veo que os haya metido un poco la herramienta, vais a ser usuarios de una herramienta que se os va a comunicar por vía mail, es decir, yo aquí... Como es piloto, yo aquí asumo el de, otras veces no lo asumirá tanto, pero el derecho al error hoy en salida de error lo tengo. Es decir, nuestras previsiones son el lunes 12, pero puede acabar siendo el viernes 16. No, no, no, hay, no hay ningún problema. No nos va la vida en ello. Entonces, os comunicaré por un email que se activa esta herramienta. Se os dará vuestro ID de usuario, que no es otro que vuestro correo de email que tenéis en Educamos el que tengáis en Educamos, ese es vuestro usuario. Y el primer proceso al que nos vamos a comentar es a decirle a la herramienta que se nos ha olvidado la contraseña. ¿Vale? Para que nos genere una nueva, porque nadie queremos tener vuestras contraseñas y yo os explico por qué esa seguridad en cuanto a las contraseñas. Entonces vendrá ese mail, se va a activar la herramienta y un PDF con un tutorial que no es muy difícil, he olvidado la contraseña, os va a mandar un correo electrónico, la regeneráis, ponéis la que queráis, como cualquier herramienta informática, ¿vale? Y la comunicación de incidencias, de incidencias que no de ideas, de ideas que las podéis mandar a mí, o sinceramente yo creo que si todos a mí todas vuestras ideas, voy a entrar en overbooking, a lo mejor es mejor centralizarlo a través de vuestros representantes de APA de las clases para que ellos lo centralicen, en los representantes de curso y ellos me manden un email a lo mejor con un listado de sugerencias, ideas. De todas maneras, seguro habéis entrado en esta sala, habéis firmado un contrato por el cual vais a participar posteriormente en una encuesta de experiencia de usuario. Es decir, yo os voy a hacer unas preguntas que queremos saber de cómo os ha parecido, qué os ha parecido, qué lo habéis usado más, qué habéis usado menos, que no la habéis usado nada porque no necesitáis usarla, que la habéis usado a full. O que el niño no podía hacer nada ni no se encendía el iPad, bueno, eso queremos también nosotros eh, contrastar vuestra opinión de usuario. ¿vale? No deja de ser un tiro. Entonces, si hay alguna incidencia de tipo no sé restaurar mi contraseña o no funciona correctamente, vamos a mandarlo a incidencias.recuerdo.net. No os preocupéis por esta presentación porque os la voy a mandar por email también con la de la activación. Va ¿vale? la presentación también, que no hay ningún problema. Y tenéis el correo, ¿vale? Para no perder de vista lo que queremos hacer. O sea, empiezo con esto y acabo con esto porque en medio no se puede emocionar, es decir, me van a dar una cosa que voy a dejar el iPad como nuevo. Bueno, no, nosotros queremos educar, antes y después, y sobre todo con, pues bien, vamos a hacerlo bien y no vamos a olvidar enseñar, aprender, educar la creatividad que nuestros alumnos han ido demostrando poco a poco. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia, esto sería hasta aquí, y ahora vamos a empezar con la demo para que veáis cómo funciona. ¿Cómo se accede? No hay que instalar nada en ningún dispositivo móvil, ni en el iPad, ni en el ordenador. Como veis, es una entrada muy similar al formato que puede tener educado. Un nombre de usuario, que ahí tengo yo puesto uno para hacer la demo, y una contraseña. Como veis debajo, tiene, he olvidado mi contraseña, pues por ahí, por dar pistas para cambiarlo. ¿Vale?